¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quién quieres asustar? Al chile aquí no vas a asustar a nadie, güey. no sé qué sea, no sé quién quieras. Estamos bien encomendados, apa. La flaquita nos protege y aquí nadie puede hacer nada. Un ventilador de mierda. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un archivo paranormal más aquí dentro de mi canal de investigación. Mi nombre es Oxla Castro y el día de hoy les tengo un video que son de los que me gustan. Un video que se le nota que pudiera ser real, tanto en la voz de quien lo está grabando, como de los sucesos que pasan. Vamos a poner atención y vean este video que fue subido a TikTok. Escucha que se están moviendo las pinches sillas. Su puta madre. dos veces que apago ese güey y se vuelve a prender. Y se escuchaba que se estaban moviendo las pinches sillas. Ayer también, pero ahorita estoy escuchando más. Verga, güey. No mames, no mames, no mames, no mames. ¿Quién eres?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 ¡Ay, su puta madre! Vamos a desconectarlo y chingar su madre. ¡No mames, no mames! ¡No mames! La neta, ahora se me saca un pedo a esta madre. El ¡Pinche vaso! ¡Lo dejaron las pelonas! La neta, sí estoy asustado. Un chingo, pero sí. Me saca de pedo esta madre. Móvete, nada más puedes mover una pinche silla y un vaso. No que muy chingón. A la verga. Como vemos, el video comienza estando grabando dentro de una habitación. Para después pasar rápidamente a la cocina Y es que al parecer a la persona que le estaba sucediendo esto Ya tenía rato que se le prendía el ventilador Cuando él baja a la cocina Se puede ver como una de las sillas es arrastrada hacia, hacia donde está él Lo curioso aquí es que parece no tener temor a lo que acaba de grabar Pero sí se le siente un poco de nerviosismo Después viene algo mucho más impresionante, aún. vemos que él trata de retar a la entidad que esté haciendo eso y de pronto el vaso sale volando. En ese preciso momento yo creo que cualquier persona tendría que haber corrido, pero no es el caso de nuestro personaje principal, sino que se queda aún retando a la entidad. Vemos que recoge después el vaso y sigue retando a este espíritu que se haga presente. Y una de las palabras que menciona es precisamente algo que parece provocarle más ira a aquel espíritu que se encuentra en su casa, realizando esto que vemos al final. La neta se no me hace un pedo esta madre. <ríe> el vaso le dejaron unas pelonas. La neta sí estoy asustado. Un chingo, pero sí. Me saca de pedo esta madre. Muévete, nada más puedes mover una pinche silla y un vaso. No que muy chingón. A la verga. El video, como les he comentado, fue subido a TikTok. Es un video que me gustaría analizar más. Si ustedes saben quién lo grabó, por favor coméntenme en la cajita de comentarios, mándenme un mensaje si conocen a esta persona, porque una entidad así o un fenómeno paranormal de esta magnitud se debería de estar realizando constantemente y entonces podríamos hacer una investigación más rigurosa sobre el caso de esta persona no fue simplemente un fenómeno paranormal que de pronto sucedió y fue grabado por coincidencia vimos que la silla se movió vimos que el vaso fue aventado y que después también un objeto de cristal cayó y se rompió esto es un poltergeist con mucha más energía con mucho más poder algo que se podría repetir constantemente tanto de día como de noche así que si este video es real seguramente seguirán saliendo videos de esta misma persona grabándolos en su casa. Si el video es falso y solamente se trató de hilos jalando estos objetos, bueno, se quedará solamente como un simple video de TikTok. Así que así vamos a poder reconocer si este video es real o es falso. Si la persona que está sufriendo esto sube más videos similares, entonces tendremos un fenómeno dentro de una casa. Y si no hay más videos de esta casa, entonces simplemente se trató de una charlatanería. ¿Ustedes qué opinan? Mi nombre es Oxlack Castro. Recuerden que me pueden mandar sus evidencias paranormales a mi correo o también a mi número de WhatsApp para que podamos analizarlas aquí juntos todos los días en los archivos paranormales Oxlack. Nos vemos en el siguiente.